¿Estás cansado de perder siempre en las discusiones? Quédate conmigo y te enseñaré a ganar. Las manipulaciones, ardides y tretas que se utilizan en una discusión con el único fin de tener la razón son innumerables. El filósofo Arthur Schopenhauer Expuso en su obra El arte de tener razón, los recursos más tradicionales que utilizan las personas para generar o para ganar una discusión. En esta ocasión te traigo cinco de ellos. Para que los tengas presente, tanto como herramientas para defenderte, como para conocer qué recursos utiliza el adversario. 1. Romper con una generalidad. Por ejemplo, Juan dice, los argentinos son soberbios, yo contesto, Messi es argentino y es humilde. Conclusión, con una sola refutación, con un solo ejemplo, hemos ganado la batalla en la discusión. Se sobreentiende que no es cierto que los argentinos son soberbios. Hay que encontrar el punto flaco en el argumento. En una generalidad, es muy fácil encontrar alguna excepción. No dejarse llevar hacia terrenos sinuosos. Mi amigo, con el que voy a iniciar la discusión, cree que los artistas son gente de poca importancia en la sociedad, mientras que yo pienso lo contrario. Yo le digo, la música de hoy ya no es como la de ayer. Él me dice que los artistas se mueren de hambre. Yo le digo que me estoy refiriendo en exclusiva a los músicos y que la música ha cambiado. No es como la de antes. Esto no significa que los músicos de hoy no sean exitosos. La conversación puede llevar a puntos en el cual nada tiene que ver lo que habíamos propuesto al principio. Por eso debemos aclarar muy bien en qué consiste el punto de vista que estamos proponiendo. Él intenta llevarme hacia su terreno y yo trato de regresar a mi asunto. 3. Desacreditar el pensamiento del otro incluyéndolo en un grupo de pensamiento estigmatizado por el común de la gente. Juan dice, debería haber un control de la natalidad en este país. Yo le digo, eso es un pensamiento fascista. Esto genera en los demás oyentes una sensación de desagrado al comentario de Juan, por ende hemos ganado la batalla. Otro ejemplo. Juan dice, las mujeres son buenas para cocinar. Yo le digo, tu comentario es machista. Mi comentario genera el desagrado en todas las mujeres presentes, cuando realmente Juan no dijo nada malo realmente. Encasillar el comentario del oponente dentro de un grupo con mala fama puede ser una forma de ganar la disputa. 4. Utilizar la palabra adecuada para desacreditar. En un programa de televisión es entrevistado el ministro de Economía del País X. El ministro dice, estamos solucionando el desequilibrio económico que nos toca vivir gracias al gobierno anterior. El entrevistador dice, ¿usted cree que las inversiones lleguen después de superar esta bancarrota que estamos viviendo? Bancarrota y desequilibrio económico son dos formas de llamarle al mismo hecho, pero con intenciones diferentes intrincadas en la misma oración. Con la elección de tu palabra puedes decir mucho. Habla sobre tu punto de vista. No es lo mismo utilizar la palabra religioso que fanático. No es lo mismo utilizar la palabra señora de la limpieza que sirvienta. Todo tiene una denotación final según la elección de las palabras. 5. Encontrar en el propio enunciado del contrincante una forma de atacarlo. En un programa de televisión alguien está defendiendo el suicidio y un participante grita, ¿por qué no te ahorcas? El entrevistado acaba de perder la batalla, ya que no hay forma de defender su argumento. Otro ejemplo. Un extranjero dice, el gobierno debería implementar un plan de seguridad más eficiente. Y un autóctono de ese país le contesta, si no te gusta este gobierno, ¿por qué no te regresas a tu país? Por estas cuestiones, Schopenhauer es uno de los filósofos más controversiales de la historia, pero también conocer estos argumentos, son necesarios para defendernos y a su vez desenmascarar a quienes los utilicen en tu contra. Si te gustó el video, te invito a que te sumes al canal y le des me gusta. Sigue con más Robert Dalí.